Sentado en medio de querubines al Padre Eterno se la alabanza, al que está sentado. la este su palabra, te dará la vida eterna. Jesucristo pronto viene a llevar. Gloria al Señor, aleluya, porque les aplauso para Cristo, alábalo, alábalo a Cristo nuestro Salvador, aleluya, aleluya. Cristo vive, gloria a Dios.